Así se ve el Chocó sin violencia, lugar tranquilo, un lugar lleno de oportunidades. Este pequeño recorrido es para que tengan una idea clara de cómo sería el Chocó, con la ausencia de violencia. Un lugar donde tú puedes recrearte en cualquier parte, un lugar con un viento puro donde quiera que vayas. Este sería el lugar más hermoso del mundo si la violencia no existiera. Como pueden observar en este contenido, la forma en cómo las personas se transportan, se divierten, se integran. En este lugar todos nos conocemos, es un lugar único en el mundo. Les invito a que se vean todo este recorrido.